Introduce los distintos términos que hagan referencia a tu búsqueda. Una vez introducidos, pincharemos en el botón Buscar. Ten en cuenta que cuanto más generales sean los términos de tu búsqueda, más resultados obtendrás y cuanto más concretos y concisos, más se ajustarán los resultados a lo que buscas. Podemos afinar la búsqueda utilizando más campos. Por ejemplo, podemos seleccionar los documentos que están a texto completo y limitar la búsqueda a una materia determinada. Es recomendable que vayas seleccionando los artículos que más se ajustan a lo que buscas. Cuando tengas todos los archivos que te interesan marcados, pincha en Selección para verlos de forma independiente. Las referencias en las que se indique texto completo te ofrecen la posibilidad de descargarte directamente el documento.